Señores, seguimos con más contenido. Bueno, tenemos una visita eh, interesante e importante en esta mañana. Está con nosotros Miguel Medina, director general del recinto UAS San Francisco. Eh, Miguel Medina viene a anunciar una serie de actividades, una serie de eventos, sobre todo uno que se va a producir en el día de hoy, pero hay que dejar que sea él. Que lo digo bueno profesor mi querido yo pensaba que yo era parte de, de de del staff de, no era, que no era un visitante Sí, es verdad tiene una sesión <ríe> permanente Exacto. Bueno, sí. ustedes, pero hay que abrirse para que usted venga <ríe> a opinar ustedes saben que ha coincidido el 50 aniversario sí. de la fundación del CURNE lo que hoy es Covaz, recinto san francisco oh. con Primero con las elecciones sí. eh, municipales, ahora con la crisis postelectoral como se le ha denominado. Y estamos compitiendo con, sí, la atención de con una el... situación del país eh, que concentra la opinión pública, la atención pública. Sin embargo, como lo que estamos llevando es... Eh, un espíritu, un ambiente de paz, eh, un ambiente artístico, cultural. Eh, la situación del momento no ha podido desplazarnos de la, de la opinión pública, de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque estamos celebrando un gran acontecimiento. Y lo estamos haciendo con mucha altura, al nivel eh, que merece haber cumplido 50 años, eh, aportando de la manera que se ha aportado a San Francisco de Macorís y a la región. Por eso realizamos un congreso del área de la salud que fue extraordinario, que sentó un precedente en toda la UAS, el nivel del congreso que realizamos. Viernes 7 y 8 de febrero, eh, inauguramos con un espectáculo el 18, el Festival Cultural Maestra Ana Luisa Arias. Eh, concentramos más de 60 escritores nacionales e internacionales en una feria, en un festival de narradores que visitó la mayoría de las escuelas, eh, liceos, colegios. Escritores famosos, tanto del país como de otros países que nos visitaron, culminamos con esa jornada y anoche inició la jornada teatral. Hoy, Radamés Polanco, director de la Escuela de Teatro de la Facultad de Arte de la UAS. El único nos que ha graduado fuera de este país. Exactamente. Doctorado un, en teatro. Un doctorado en teatro nos visita con su elenco teatral para presentar ocho importantes funciones en el recinto. Qué bien. Y hemos denominado concierto de gala. La presentación esta noche, hoy, a partir de las seis, en la ciudad agropecuaria, de, de Nini Cáfaro, Rafael Solano, oh. la sinfónica de la UAS y la mejor cantante lírica que hay en la República Dominicana, Pura Tyson. Excelente. De manera que tenemos un concierto gratuito... Sí. ¿En la esplanada será más? No, en el no, Salón, no, salón Amílcar Romero, que tiene capacidad para mil sí, de la, o, de más la 200, o más de mil okay. personas en la ciudad agropecuaria. Maestro. El, el Para completar el programa, el 27 de febrero, que ya es el, el que cumplimos 50 años, entonces vamos a realizar una ofrenda floral frente a la Madre Nutricia que tenemos en la parte frontal de la universidad, y ahí mismo está el edificio Jacobo Moquete de la Rosa, que fue el primer director, tan pronto concluyan los actos oficiales en el Parque Duarte. El 28, entonces, una función de gala de un documental de 70 minutos en la principal sala del cine de San Francisco de Macorís, con, narrando la historia del recinto, un trabajo... <risa> Profesional de 70 minutos y un libro de 596 páginas ilustradas que proyectan lo que ha sido la historia de 50 años. Y el día 8, Día Internacional de la Mujer, la UAS va a salir masivamente a las calles. Todas sus carreras, todas sus escuelas van a exhibir lo que se hace en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís... Además de que el 27 se inicia una exposición de fotos, de todo lo que, todas las fotografías eh, emblemáticas que una tenemos historia, de la historia. Sí. Y eso será una, una actividad temática porque visitarán escuelas, liceos, hacer, a realizar el recorrido. Maestro. Pero queremos apuntar que esta noche, San Francisco de Macorís y la sí. región, tenemos una gran cita en la ciudad agropecuaria con Ma un concierto hay que ponerle ya de super gala sí, sí. o de, maestro, o de sí. mega gala es. Es. Ma maestro este. veo aquí una fotografía que me envió una compañera eh, no sé si el la tienen lista ya de una exposición vi ahí como de unos eh, objetos en madera unos eh, carritos ah, exacto, y eso es. la tienen o no la tienen muchachos para acercarlo no sé. aquí entonces toda la modernidad permite que lo veamos acá eh, míralo aquí eso es, por ejemplo esto eso es en madera son, en madera sí, sí. Eso Trabajo se es precioso. Lo allá sí, en la en la en la UAS sí. la cuéntame, o sea, cuéntame de esto eso aún está ahí la gente puede pasar a sí. comprar que es esto la, la asociación de artesanos la asociación de artesanos maravilloso? de la república dominicana la artesanía que se expone en Europa y en Estados Unidos se está exponiendo ...durante más de una semana, hace casi una semana que se inició... ...con piezas artesanales que son obras incuestionables de arte... ...a tal punto que nosotros recibimos en esta semana al embajador de Venezuela... ...después al embajador de México. Quiero decirles que el embajador de, de México al día siguiente vino a adquirir piezas... Eh, artesanales. No, pero yo quiero ir para allá. Al día siguiente. Primero vino ahí oficialmente y después. Ahí, no. sí, ahí, está, no, no, a, ahí están los allá. que trabajan el ámbar, el los carritos. que trabajan la madera, los que trabajan el coco. Excelente. Pero realizan más de 20 talleres educativos para que las personas puedan aprender a trabajar. La, sí. Ah, y tenemos ya una cosecha de artesanos que fue local, formada por la UAS Exactamente que fue formada por la UAS y le impartimos hasta un curso de administración para y contabilidad para que, que, para que para se, que que se asocien negocio, y sepan manejar Maestro, sus sí, negocios sí, sí, sí. Hay sí. una información importantísima también al igual que la que usted ha dado acá y es las becas para maestría en el recinto que sería importante resaltar bueno, claro. se, se aperturaron ya las becas sí. para maestrías, se están presentando en el portal. Sí. ¿Cuál es la maestría? Que la aprovechen, que la aprovechen. Hay maestrías en el área de educación, de salud, de hay, una, hay una diversidad Economía. de programas. Estamos operando maestría de medio ambiente, doctor. El mesil está, está pagando eh. maestría y carrera de y, grado a todo el mundo. Y ayer recibimos no la verdad. comunicación, ayer recibimos no. la comunicación de la Facultad de Educación para abrir ya en los próximos 15 días, nueve diplomados gratuitos para 300 estudiantes en tecnología de la información sí, y la comunicación. Patrocinado también por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Díganlo tecnología. eso también, díganlo. ¿Cuándo es? ¿Ya tienen fecha? ¿No lo quieren decir? Eh, los, se, los, se están conformando no. los nueve grupos de 30, 35 los personas. Los habilitados pueden hacerlo. Los... los habilitados docentes los que han participado en el sí, programa el los que sí. han participado en el programa uno más uno no pueden la, la circular dice que si ya participaron en el programa uno más ah, más okay. uno no pueden cuáles son los requisitos para participar en el diplomado? estudiante del área de educación ah, solo y una pequeña cobertura porque okay. hay que flexibilizar claro. para que otras áreas también tengan acceso a la, al, al diplomado. Así que a la gente que aplique el mesín no? para, la, para la beca. Entonces la escrito, se me queda algo muy importante, okay. se me queda algo muy importante que fue lo que motivó que yo asistiera hoy. A este programa El Senado de la República Votó una resolución Reconociendo la labor del recinto Durante 50 años Y la sala capitular Del municipio de San Francisco De Macorís también Y hoy al iniciarse el concierto Una comisión de senadores Viene a entregar el, la, resolución. la resolución A las autoridades Del recinto Y estamos Convocando a todos los ex-directores, porque el que menos tiempo tengo como director soy yo, de esos 50 años, a que nos acompañen hoy a recibir ese reconocimiento por 50 años de labor. Ahí está. Feliz y, y la sala capitular también. Excelente. repetirla ahora, maestro, hoy en... 6 ciudad... de la tarde. 6 de la tarde. Y Bien, la, la sinfónica está aquí desde ah, las 12 del mediodía ensayando, lo que quiere decir que eso no se va a retrasar. Nini habrá Cáfaro, sonido y habrá, y habrá sinfónica eso, temprano. Eso, Pero eso eso eso, eso se, se va a grabar, ¿verdad? Y Nini Cáfaro es un hombre sí, de 80 sí, años grabarlo. y Solano tiene más, sí. que son personas con mucha disciplina no y, eso, se muy, se y se muchas formalidades. Gracias, profesor. Gracias a la A las seis de la tarde es la cita en el Salón Amilcar Romero de la Ciudad no ganadera con este conciertazo okay. que sí. acaba de anunciar no el director del Recinto Guasamón. Mega, mega, sí, mega concierto. Miguel eh. Medina, ese mega concierto, como sí. le bautiza el profesor.